Hola, ¡Hola familia! familia. ¡Un, dos, ya! ¡Vámonos! Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo súper, súper divertido oh. Que eh, vamos a hacer la revancha a mi hermana de bromas Al final que... van a acabar los dos enfadados conmigo Porque yo ayudo a uno y ahora ayudo al otro Al final verás cómo se van a compinchar los dos y me va a tocar a mí Pero bueno, espero que eso no llegue Hoy le toca a Pedro La vamos a dejar por aquí, mamá, el link Bien. del vídeo del, del anterior de broma ¿Sí? a Pedro, vale. y mira, yo es que creo que no se me va a quedar la nariz tiza. ¿O qué dice mi madre? Si, sea, si, no sé, mira, <risa> si hago así, mi madre dice que se me va a quedar A la... que parece un marranillo, mira, <risa> un marranillo. Dice que mi madre se me va a quedar así la nariz. Claro, te va a quedar chato, <risa> chato, claro, como cuando haces así, te pones así, visco. Pues. Mi madre me decía, te va a dar un aire y te va a quedar así. <risa> Bueno, chicos, estas bromas son muy, muy pesadas. O las que me hizo ella no es nada comparado, qué, no, mamá. Con lo que le va a hacer Uf, su tío. Madre mía. Bueno, chicos, vamos a ¡Eh, mamá! ¡Mamá! Tío. Una cosa. Es que lo hemos visto con el pelo rizado. ¿Se ¿Sí ha visto el pelillo? Por es del pelillo rizado, otro que tiene pelo lacio. Pero bueno, solo si os gusta el vídeo. Si os gusta, la tenéis es que ir Si un... no os gusta... Un, Estáis excusados, pero si os gusta, un de like te por... tenéis que dar, o un pedazo, ¿vale? un, un buen suscríbete y activad la campanita para ver los vídeos que subimos. Para que no perdáis ninguno, que ya tenemos 23 vídeos. Bueno, mami Mamía. Tú lo mejor, ¿eh? Peor? Sí. <risa> no. no, la verdad es que todo ha hecho con mucha ilusión y nos encanta, bueno sí. La verdad es que sí. Bueno, chicos, vamos con la primera. Bueno. Dentro vídeo, hubiese ido al baño y le voy a revolver todos los zapatos, lo voy a echar a un lado y me voy a esconder. "Chico, me va a matar. Pero chiquillos, el otro lado, ¿eh? Venga. madre mía, esto solo va a montar ahí ¿eh? sí. Pero lo que me hizo ahorita en la cara, <risa> ¿Tú ahí coge. Ya sí, es muy grande. Madre mía, Pedro, si va a llevar un susto de muerte. Venga, quiero la puerta. ¿Y ya? ¿Qué de está bebé. haciendo? ¿Está haciendo deberes? Bueno. ¿La no, no Lola que... está ahí? Pues ábrele, porque se habrá metido la Lola en el armario, varínio. No, no me voy a recoger. Me dejaste el agua fría. Me dejaste todo frío. Es muy pocas de ¿Para cuándo son? Para mañana. Mira. Para ti verás tú quién va a recoger la ropa hoy. Venga, Ya, coño? Vale. Venga, toma. ¿Ahora qué? Ahora te cogí ahora mismo. Mira, mira, mira. <ríe> qué hace María jugando sí qué juega cariño con las muñecas sí bueno qué, ¿Qué haces <risa> qué vas a hacer no no me no que estoy jugando con mi muñeca A ver, a qué juegas? Uy, ¿y esta niña? Uh, uh. uh. ¿Está tan? ¿Qué haces? jugar ¿no? ¿Y a qué juegas? A mi muñeca. ¿Y por qué juegas tu muñeca? Ay, Pedro, porque yo quiero. ¿Y por qué tú quieres? Porque sí. ¿Y porque sí? Porque sí. por qué sí? Porque sí. ¿Por qué sí? Porque sí. ¿Por qué sí? Ay, Pedro, ya. Ya. ¿Y por qué ya? Qué pesado eres. Tío. ¿Y por qué soy pesado? Sí. ¿Por qué sí? porque me molestas? Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? cállate ya una cállate vez. Cállate ya de una vez. Te puede ir de mi ¿Te cuarto. Te puede ir de mi cuarto. Mamá, no se va. Mamá, no se va. Bueno, yo no escucho. Bueno, yo no escucho. Voy a echar esto. Voy a echar esto. ¿Qué pasa, María? Estamos aquí de nuevo, ¿eh? A ver, Ay, tú muñeca. ¿Qué ¿A mí? culo? ¿Qué culo? ¿Qué culo? No? No? ¿Qué culo? ¿Qué culo? ¿Qué no? ¿Por, ¿Por ¿Qué, Pedro, ¿qué, no. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué mío? ¿Qué sí? Pedro, ¿qué va a nos no? ¿Ahora te va aquí? ¡Madre mía! ¿Qué, qué pasa, María? Un ¿Has visto? ¡Qué bien cierra la puerta! ¡Uy! Eh. A ver, uh. Espera, espera, que aquí hay una cosa que a mí me gusta, ver. Ah. Ay, ¿me da un memorío? ¿Coca y este? ¿Por qué no lo da? Coca y este <risa> a ver déjame aquí, puedo comer yo una cuchara Porfa, porfa Venga, déjame hacer una cosa Mira, tú sabes hacer esto, mira Déjame la cuchara un segundo Porfa No Venga, María Bueno, bueno Déjame un segundo <risa> Madre mía, que guapa la dejaba la, guapa. La deja la no la deja, eh. La dije sin cordio, Pedro. Pero no abro mamá, hombre. Que sí, yo no bien no, nada. No. A ver, ahora la vencido. Ya no, ¿eh? Que viene la avioncito. Abre, eh, abre, abre. ¡Uy! ¿Qué es eso para abajo? ¡Pedro! Escucha que cara la cosa del pobre mío. Que, que la avioneta no, no, no ha acertado bien el viaje. ¿Te hace cariño? No, no, no, no, no. ¿Te doy la voz? ¡Pedro! ¡Ay! Mira cómo le ha puesto las gafas. Mira, mira, se quito. ¿Ale? ¡Codías! Pedro! Pedro, ¡Pedro! A ver, cariño mío, ¿qué te ha hecho? Te has pasado. Pedro, escucha cómo la has puesto todo, jolín. Tío. ¿Cómo la has hecho esto? A ver, cariño mío, ¿ves? A ver qué te ha hecho. Súbete el pelo para arriba. Madre mía, la cara de huevo El pelo de huevo Mía, cariño toda, oh, Mira, mira, agacha, agacha Mira, la cáscara de huevo todavía Agacha, la tiene pegada en el pelo Madre mía, qué hermano tiene Qué hermano tiene Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy De molestar a mi hermana 24 horas mi, mi hermana me ha matado Dios, pobrecita, ¿eh? todo lo que le he hecho Perdón, María